Hola, muy buenos días, tardes o noches, hoy estamos en un nuevo juego para la serie de juegos random de Play Store, donde me encontré este juego llamado Free Fire, la verdad no lo conozco, y no sé por qué lo conozco, que es de verdad demasiado famoso, bueno, suscríbete si no lo estás y activa la campanita para más videos de este tipo, bueno, comencemos con el video... Me voy a caer en estas casas de aquí. A ver qué pasa. No sé cómo me va a ir esta partida. Tengo la dificultad de intermedio. Creo que es un juego sin internet. No sé por qué. Bueno, tú estás pendejo o okay? Bueno. A ver qué tal la partida que me llevaré ahorita. ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué era eso? ¿Qué es eso? Me cayó en la cara ¿Qué es eso? No, no sé qué es eso Pero yo lo quiero ¿Qué es eso? Que de verdad no es un de este juego Ni siquiera lo he jugado Creo que soy el más perrón aquí A ver, no, no es cierto soy muy... Una moto Oh, es una moto que se lanzó De un rayo De un ¿Cómo se dicen esas cosas? De un globo aerostático Qué raro la verdad Eso sí no me lo esperaba A ver, ¿y qué es esto? Como Una Una granada, ¿no? Sí, creo que es una granada Sí, es una granada 100% yo voy a dejar la moto ahí Ahorita no me interesa, voy a saquear ¿Qué es esto? No puedo Uy, ¿Qué me dio? Me diste tú Hijo de tu reconcha madre Muérete Ahí está Ni siquiera tarde A ver, no, nah, no me importa eso La verdad Voy a dejar alguna que otra cosa que no me guste A ver, la culata sirve para algo A ver el astil sirve para algo No, no sirve para esto lo Tío, porque no me sirve de nada Como sirve para impresoras de billete ¿Y para qué utilizo eso yo? Yo vine a jugar no para imprimir billete Aunque a poder destruir nada, no es cierto Yo vine a jugar Yo no vine a andar con Es que porque no puedo agarrar nada no me duermo. Si ¿Sí tiro estas... No, pues qué solución, ¿ah? la mejor solución de la vida esto. Bueno, yo me voy de aquí. Qué pendejo. ¿Qué estás pendejo. A ver, bueno. Ya después de todas las pendejadas que hizo ahora mismo... Otra vez... Otra vez atacándome. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Tú no me vas a matar. Tú me vas a matar. Tengo la mejor puntería del oeste. Un poquito de casco. Dirán, ¿por qué no voy por el look? Porque no me interesa, la verdad. A ver, balazar. No, no puedo. Esto lo puedo dejar. ¿Tú por qué no lo puedo dejar? No manches, tengo una maldición. No... Creo que alguien viene. Si sí, alguien se sí viene, mejor no me muevo, no quiero morir. Una escopeta, la cambio, gracias. Al menos esta no utiliza balas, Arolo. Me voy por las balas de acá. Ay, ay, ay, sigo vivo. No sé ni cómo, pero sigo vivo. A ver qué tenía este tipo. Balas de escopeta, una mochila nivel 2. Mm. SMG y SMG. Nada, no me importa y voy a ir por las balas. Ay, Venía un auto. Qué suerte que no me encontró ese auto. Si no me hubiera hecho calabaza. La verdad, porque como ya saben, no sé jugar mucho. Como que digamos me hubiera matado en un golpe o algo así. Las balas nada más no me interesa la arma. ¿Se habrá robado la moto? No. Entonces, ¿cómo pasó? A ver. ¿Hay algún botiquín para aquí para curarme? Así ah, sé que hay uno. Ah, me voy a curar de todos modos. No me importa que me digan, yo me curo. Porque si no me muero. Y además porque soy noob. La verdad casi no me gusta estar sin vida. La, la verdad no me gusta. Moriría en cualquier momento. La aeronave se acerca... ¿Y por qué me va ¿Y qué, qué, qué, qué, qué, qué, qué, qué, qué tiene la aeronave para mí? ¿Qué es esto? Es un pero no tiene nada Tal vez, perdónenme si estoy descubriendo algo algo muy, muy difícil de encontrar Pero es que de verdad no sé qué No sé de qué trata Es como un Blatel Royal, ¿no? Primero que todo, soy noob Ya lo saben Segundo, yo no he jugado esto Tercero, la verdad no soy muy shooters Cuarto, la verdad casi no me gusta matar. A gente. No, no es cierto, se sí me gusta. Pero bueno, estoy en la zona segura, creo, que es... A ver, circulito. Sí, estoy en la zona segura. A ver, me voy a ir al medio de la zona segura. ¿Me agarro la moto o el carro? Moto o carro? Carro, es más protectivo. No vayas, no vayan a dispararme porque <ríe> voy a morir. Oh, pero qué carrazo <ríe> me gustaría tener <ríe> A ver si sé manejar bien. De verdad. No sé manejar ni un poco bien. No pues el peor conductor de la historia. Bueno. Otro choque. Ya tengo la mitad de vida del coche. ¿Puedes subir? puede subir? subir? Puedes subir. Es que si sí puede subir. Yo me voy con lo loco. Acá hay uno, lo atropello, lo atropello, lo atropello, lo atropello. Ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven. Pim. No, no te logré atropellar, pero sí te voy a dar unos copetazos. Es que mala puntería tengo, la verdad. ¡Qué rostro! ¡Vení para atrás! ¿De ¿Dónde está? Te fuiste... Te fuiste corriendo. ¿Lo mataron? ¿Cómo lo mataron? ¿Eh? Cos... Oh. Ah. Oh. ¡Ay! ¡Ay! ¡Cosa! ¡Ay! ¡Ay! recargo y voy para el... ¡Este no es un bot! No estoy muy seguro de mi decisión. Si es buena o si es mala, no lo sé. Ustedes díganme en los comentarios. No creo que sobreviva. Y sobrevivo es porque soy muy pro. No, no es cierto. Soy demasiado no, no... me crean. No me crean. Voy a morir al instante. Se los apuesto. Se los digo que voy a morir otra vez. No sé por qué. Es que no sé por qué tengo tan tamanquez dentro de mí. No sé. Soy muy noob en este tipo de juegos. ¿Qué es esa cosa que siempre agarro? Una... Una... Famas. Porque soy muy famoso, nanas. Otra gasolina de esas raras. Me voy por aquí ya. A ver, aquí una mirita de estas raras. A ver, ¿por aquí habrá algo? Nada, nada. A ver... No hay nadie por aquí. Yo vi que alguien cayó aquí. Así que voy a estar alerta. Me voy a llevar esta escopeta. Esta me da buena espina. De que va a ser muy poderosa. De que va a ser hiper poderosa. No, no es cierto. La verdad no sé qué hace. Tiene muchas balas. Eso es bueno. Es que no sé ni qué hace cada arma. porque. Ah, mira. Uh... Uh la puto, toma, toma remuerto por campero. Thank you so much, bitch. ¿Dónde están? No sé dónde están la verdad. Los escucho pero no los veo. Qué raro. Creo que están encima del puente Sí, están encima del puente Pues lo voy a atropellar y ya Y el carro Aquí no hay carro, se me olvidó Otra gasolina de esas, eso es raro Tengo a John Wick, así que voy a ganar sí o sí Dame poder John Wick sí. O oh, sí voy a ganar O oh, no Bueno, bueno, bueno, mejor no digo nada Que no es buena idea no es muy buena idea como que digamos... Emocionarse por algo que ni siquiera ha pasado. A ver, yo voy a asesinar a todos. Porque yo sé que... Eh, ¿Quién me deja vulnerable? ¡Vas a morir! Porque yo lo digo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. ¿Qué puntería tan buena tengo, no? Se nota que el tipo... O es un bot, o es alguien que es igual que yo que no sabe jugar A ver, por aquí será buena idea Creo que es al... Bajo, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es un baile, ¿no? Sí, creo que es un baile Voy a por ellos, porque si no el video va a durar muy poco Hola, papu ta muerto porque yo lo digo. A ver... ¿Qué tienes para mí? Balas. Con eso me conformo. ¿Alguna cosa mejor? Nada, nada. ¿Qué asco? ¿Qué? Estoy sintiendo un asco. No manches. No tengo balas de escopeta. Me estoy quedando sin... Uh, una persona. Toma, toma, toma, toma. Otra muerta. Es que soy muy pro, ¿no? No voy a comer hongo. ¿Qué es Asesino, mataste a una persona. <risa> Mira, aquí no llevo los botiquines, no pueden servir luego. No se acuerdan que están disparando. Sabes claro que por abajo de aquí. Para matarlos. Sí lo maté. No sé cómo, pero lo maté. Me cago aquí detrás de este arbolito y ya. Me quedo y me curo. Porque así soy de pro. <ríe> no tengo ni arma. Ni chaleco antibalas ni nada para protegerme. Oh, gracias. Me acabas de salvar la vida. Tipo que maté. ¿Qué me llevo? ¿Qué me llevo la... No, no sé qué me voy a llevar, la verdad. Quedan 25. Y mata 5. Esta partida está yendo bien, eh. Esta partida está yendo bien, no como la otra <ríe> que morí bien feo. Tal vez ese no era bot. <ríe> Tampoco ese que acabó hoy uh. en la moto. Ni um... es que soy muy pro. Ay. Alguien parándome. ¿Quién me disparó? ¿Quién me disparó? Para matarlo ¿Dónde estás, papu? Te escucho, ahora no vas a escapar ¿Dónde estás? Nada no, mejor sí que escape Que escape, no me importa, la verdad No me importa, ¿oíste? No me importa A ver Aquí me voy manejando mi moto suprema y así nadie me va a matar A ver, vámonos aquí Me voy en mi moto ¡Ay! ¡Vamos a ir la gesto! ¡Vamos a la... ¡Uh! Aquí están disparándose Los voy a atropellar A ver si por fin logro mi sueño de atropellar ¡Uh! Están el mismo... Est... Mira, lo voy a atropellar Lo voy a atropellar porque soy un amo Ven, ven, ven, ven, ven, ven, te voy a atropellar. ¡Nyun! ¡Es un bot! ¡No, no es un bot! En este punto se me acabó la grabación, por eso. Por eso no van a ver cuando me morí, perdónenme, pero aún así me morí, le quedó como 13 vidas a ese tipo. Y yo perdí, imagínense. Ay, no manches, ¿se imaginan cuánto de manco estoy? Bueno, vamos con la despedida. Bueno, chicos, aquí termina el video tristemente. Ya que este es un... Como una miniserie de juegos random de Play Store. Y no voy a jugar siempre uno de estos juegos. Bueno, 10 likes y 20 visualizaciones para el siguiente video de otro juego random de Play Store. Bueno... ¡Adiós!